Dios. A ver, Jai... No, no, no, qué ratas de mierda son ustedes, ¿saben? Saben que se podrían comer... ...una chota yeah. <ríe> ¿Qué tenía que ver? A ver, tengo que correr, tengo que correr estos bichos ¿Y mi piecidad? ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis putas cosas? ¿Qué eh... son los gusanos? Ah, no. ¿Me sigue persiguiendo? Ah. Ah ah ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, Estoy comiendo sopa de helado. Qué rico. Sopa de helado que comía. Eh. ¿Dónde me mataron, no? A saber Bueno, le voy a dar la mala noticia a mi... A mi... A mi personaje Dios. Ah, acá estoy Acá estoy Oh, yeah Oh, yeah, Mr. Crab. Arr!